Ok chicas miren pues así se mira mi área Aquí de mi vanity donde yo me maquillo Así es como se mira Y vamos a comenzar por Esa parte de ahí Que es lo que tengo Bueno aquí es como se ve a ver arriba Atrás tengo esta paleta De iluminadores De la marca Wedding Wild Quieren ver cómo se mira Vamos a ver Así se mira la tengo esta Se me va a caer ahí Bueno y aquí En este contenedorcito Tengo pupilentes Diferentes colores Gotas Y el agua para los pupilentes Por aquí también tengo brochas De diferentes Marcas, colores Y aquí abajito Tengo estos settings spray De MAC Que uno es de rose water Uno es de coco y uno es de lavanda De rosas Aquí tengo este set de brochas De la marca BH Que me encanta mucho Este otro set de brochas Que es de la marca Wet n Wild también Ok, aquí abajito tengo dos espejos. Tengo estas es es tengo estas esponjitas que apenas compré de la marca Beauty Creations. Y aquí tengo muchas esponjas de muchos colores y marcas. También tengo este sanitizer para desinfectar las manos. Bueno, y por aquí abajo tengo unas paletas... Que tengo esta de Jura tengo, tengo esta de Daisy Marques De BH Cosmetics. Esta de Annette 69. Esta es de Beauty Creation. a Revolution. BH. Esta es la de Pro, Pro, Professional. Morphe. Morphe. Morphe. Morphe. Morphe. Beauty Creations. Beauty Creations. Morphy y Morphy. Como pueden ver la mayoría son de Morphy. Y esas las tengo ahí porque no sé dónde más ponerlas, están muy pesadas. Las tenía en un cajón, pero pues, poco a poco fui comprando más y ya no me... Ya no, el cajón ya no las podía y ya no cabían. Aquí tengo esta rosa que está en agua. ¿Cuánto tengo ya con esta? ¿Un año? Creo que ya tengo el año. O voy a cumplir el año ahora el 14. La mera verdad por ahí. Pero de cuando me la regaló mi esposo. Decían que duraba un año. Y aquí la tengo. Bueno y por aquí. Tengo este otro contenedor. Donde tengo muchas. Muchas pinzas para la ceja. Este también. Rastrillito para la ceja. Pues muchas. Enchina pestañas Tijeritas Y este lo tengo aquí siempre Bueno voy a seguir aquí con estos cajones Que tengo aquí Bueno y el primer cajón Son bases Aquí tengo También iluminado, iluminadores en líquidos Que a veces me gusta mixarlos con las bases Aquí tengo esta de NARS, como pueden ver, me gusta que ya casi me la acabo. También otra de mis favoritas es esta de Maybelline. Acá tengo una Sissy de E Cosmetics. Aquí tengo este Mix, que si la base está muy oscura o así te, y le echas unas gotitas de este, te la hace más clara esta otra base de LA Colors no, LA grow este de Wet n Wild Make a Revolution L'Oreal Clinique y pues sí aquí tengo algunos samples de Sephora bueno, aquí tengo otra de mi base favorita NARS, también de la otra de mis favoritas de Maybelline es la misma esta pero en chiquita de NARS la nueva base de pH no beauty creations la nueva base de beauty creation Still, "Wow." Maybelline no L'Oreal Me tengo aquí estas dos de Revolution otra de Maybelline, esta es de Milani, dos, dos de las Fit Me, de Maybelline. Fue la primera, no, como la segunda base que yo empecé a usar cuando me empecé a maquillar bien bien, fue esa. Clinique. Esto es lo que hay aquí en este primer cajón Puras bases Bueno, aquí en el segundo cajón Tengo lápiz para delinear los ojos Este es de la GROVE Y tengo este de Rimmel London De Essence De NYX Bueno, diferentes Acá estamos sacapuntas por aquí Bueno, y aquí en este cajón En este cajón enseguida Tengo... Pues, lipstick, glass, Labiales líquidos De todo un poco este Que no he sacado de la caja Que el, hice el otro día del haul Aquí tengo diferentes Marcas Colores Mate, no mate Bueno lo que hay aquí Estos que me gustan mucho Están muy bonitos, muy humectantes, Son de Essence bueno, lo que hay aquí en este segundo cajón. Tercer cajón. Aquí, aquí tengo primers. Este es de e.l.f. matchbox Este de milk. Otro de milk. Este de benefit. Too Faced de Catrice Farsil muchos primers tengo aquí, Copper Chrome. otro de Benefit Catrice este es de Essence el de Maybelline el de Tacha, bueno aquí hay muchos así que este es, esta es una paletita para correr, corregir corregir esta ayuda con los rojes eso con lo negro y así también estas dos depende tu tono de piel aquí tengo selladores de maquillaje de morphe este de oh, se me cayó no podía faltar que se cayera algo este de Beauty Creations que es de Pepino Este también que es primer de agua ese debería de ir aquí pero pues ya no me cabe lo puse para acá de MAC de Murphy mi favorito Maybelline Maybelline Milani ando hablando todo mal Milani otro de MAC Wet Wild este es de Urban Decay. Milani. Y un chiquito de Urban Decay. Esto es lo que tengo aquí. Vamos a echarlos dos. Ok, y en estos dos cajones son mi skincare y este. Así que cosas que compro nuevas que ya tengo aquí pues las pongo para acá, para abajito. Ok, mis toallas para desmaquillar. Aquí tengo las que siempre uso que son estas azules que yo las compro en target aquí tengo unos aceititos mis humectantes para mis ojos y pues sí aquí es lo que hay skincare aquí como les digo mire toallas nuevas para desmaquillar para para limpiar mis brochas y así para ese también para limpiar skincare Aquí hay de todo un poco No les Bueno pues más. así es como se miró De ese lado, ahora me voy a pasar por aquí Por arriba lo que tengo en el mero Medio Que tengo este espejo donde siempre me miro Que tiene Una luz aquí abajito Pero pues no la necesito porque siempre tengo prendida Esas Pero esa luz prende miren, lo Voy a apagar acá para que se miren Prende pero pues no, nunca la utilizo que okay, lo va a mover para este lado y pues ese ya es el que les mostré aquí tengo mis brochas de los ojos con este contenedorcito que le doy vuelta aquí esto los compré en TJ Maxx por si les interesa, a ver si todavía tienen, aquí tengo q que siempre los utilizo para mis ojos o pues para mis oídos en, quiero limpiar los oídos Aquí tengo estas brochas. También en otro igual que aquel. Pero aquí las tengo según yo pues por orden. Aquí tengo para broncear, contornear. Este para el polvo. Este es para el polvo para debajo de... Ajá, tiene para debajo de mis ojos. Este es para la base. Estas son para mis bronce, No, mis rubores. Esta la utilizo para... Uh, Difuminar entre el rubor y el iluminador. Esa también. Estas las tengo para. El iluminador. Es lo que tengo aquí. Y por aquí tengo mi abaniquito. Con el que seco. Mi sellador de maquillaje. Bueno y por aquí así se mira. Tengo este de acrílico. Que da vuelta. Que a mero arriba en el medio. Tengo estos. Son lápiz delineadores de labios por aquí tengo este de maker revolution es para cortar la cuenca este es otro prebase para la primer para las sombras este es en un ups, un corrector pero en blanco que lo uso para cortar mi cuenca aquí tengo mis stick y lip balms para aumentar mis labios Aquí tengo, esto, en esta parte de aquí tengo para pegar las pestañas, gel para la ceja. Y luego este también es para, para la sombra. Es primer para la sombra. Ok, y luego por aquí tengo esta bolsita de Sephora. La puse de adorno ahí. Tengo mi bocinita donde escucho música a veces bueno por aquí tengo es, estos cajoncitos también que también los compré en chile max y vienen así doraditos a las orillas ok pues por aquí arriba son dos cajoncitos estos y los demás son así enteros son 1 2 3 4 ok aquí son puros delineadores de ojos Negros de diferentes colores Diferentes marcas Este de NYX, Milani Morphe Y así que Y así Aquí tengo labiales líquidos Como pueden ver Casi los que siempre me gusta utilizar Que son Nude No sé por qué Son Obscuros, Obscuros, Ofra Anastasia Too Faced No, Tarte Y este es de Colourpop Son los que tengo ahí en ese Ok, en el siguiente cajoncito Tengo correctores Tengo este de Too Faced, Tarte Milani, Elf Este que es de Flower Beauty Este, de, oh, lo uso para contornear. Este también que lo uso para contornear. Color Pop, Makeup Revolution, N.Y.X, Casona Elegro. Por ahí atrás también tengo más. Este es el cajón de mis correctores. En el siguiente cajoncito son glitters estos es de Nyx, E.L.F. Stila, Stila, ese es Flower Beauty, esos otros, este, ¿qué marca es este? J-Cat, otro JCAT, aquí tengo más brillitos, este de J-Cat, de NYX. este es el primer para el glitter y pues así tengo este otro de Ultra Beauty que es también una es una sombra pero muy brillosita, está muy bonita y pues así es como se mira, aquí este es de, ¿de qué marca es? este me suena pero necesito leerle porque se me olvidó pero como que me suena de dónde es Oh, Pixie. de pixie este es de Huda Beauty no sé si se seca pronto ese tan cara y ya no lo he utilizado pero a ver si no se ha secado Bueno, espera. Siguiente cajón Tengo bronceadores Este es Fenty Beauty Make a Revolution Milani Make a Revolution What and Wild NYC anyway, sí, Milani Este de Precision Formula Ok, ahí es donde tengo Esos por acá por abajo tengo Blushes que son rubores Esta paletita de Anastasia Que trae Cuatro Trae cuatro miren Miren Este Milani Milani, Milani, Mac Ohio, Milani, Nars NYX Como pueden ver es el, Siempre este es el color que me gusta Como duraznitos así es lo que se me hace mira aquí que okay, ese es el, el último cajón de ahí ok por allá por arriba tengo ese cuadrito que dice my life may not be perfect but my lashes are que dice tal vez mi vida no es perfecta pero mis pestañas sí <risa> y estos lipstick en este cuadro esas pestañas con ese café, que me super encanta el café por si no saben ok, lo ya de este lado y por último son también cinco cajoncitos que aquí tengo polvos translúcidos, polvos con color, polvos compactos aquí tengo este de Huda Beauty este de Laura Mercier este de Colab este de One Wild este esta es una base pero en polvo de make forever este es en base pero en polvo miren okay, tengo estos dos polvos suelto de maybelline de make up revolution ben Eye este k D Tengo uno de x -Meres, Maybelline, Laura Mercier, este es el Airspunk, este es de Rima London, este es de Neutrogena, este es de Maybelline, este es de Maybelline, este es el de Agro. aquí tengo este otro polvo para el, abajo de los ojos, es de banana color para iluminar es derma aquí tengo este de polvo compacto de mac mac este de wild este de rimel mix jafra elf The Colors, ok, este es el cajón Así se mira el primero que okay, aquí en el segundo Cajoncito Aquí tengo mis lápiz Para la ceja, que este es De Benefit, este también Este es en polvo Para la ceja Este es otro de Benefit Este es de Colourpop Este es de La Girl, Unas Anastasia, Anastasia, Elf. Y así. Acá tengo pom más pomadas de Edgar Crow. Este otro es polvo. Este otro lápiz de NYX. Sí, aquí dice. ¡Ay! Ok, aquí tengo eso. De este otro lado tengo iluminadores anne69 este es de dos of colors de anastasia este de la colors estos que son de wet n wild aquí está otro de wet n wild este de maybelline este es de essence y este es de, de the Balm Elf, iluminador el suelto Elf, estos chiquillos de Laura Mercier, este es de BECA. este es de La Colors, Voy a dejarlo aquí, Milani, Elf, Elf, Elf, este es de L'Oreal este es de La Gros es de Make a Collection y este no sé de dónde es Yo ya tengo mucho con él casi desde que me empecé a maquillar a ver no no sé este es de juve's Place bueno wow. aquí tengo una sombra estas de Urban Decay ya la tiré ahí bueno, esta es otra paleta de iluminadores bueno, que es de ELF. Y esta también es Shimmer Palette de ELF también. Ay, te voy a tener que limpiarle ahí. Bueno, por acá tengo más máscaras de pestañas. O esta de Too Faced. Esta que me vino una cajita del Trump. Essence. Este es, um, pa que, es blanco para que te ayude a alargar las pestañas. Este de Essence Princess, Essence, Essence. Este es de Maybelline. Este es de Lancome. Acá tengo de Tar, okay. okay, Eso es lo que hay en este cajón de aquí. Que es el número 2. Que okay, vamos con el tercero. Que okay, aquí tengo paletas. Pues paletas para iluminar paletas que vienen con su con su bronceador ya vienen con su rubor y su iluminador así como esta también que ya vienen con los tres porque está doblada ah, esta de Chufes también que trae todo menos iluminador estas paletas de rubores y el bronceador ese de Juba esta de BH que también es iluminadores y rubores no sé por qué te de esa, pero bueno esta de Wet and One, E.L.F. de Tart, LA Colors, Copper Chrome, esta de la de los Benefit, esta también trae, creo que trae todo, sí, rubor, hula y denominador esa, esta de Catrice, Make a Revolution Make Revolution, Anastasia, Too Faced, BH Cosmetics, Anastasia, que estos son puros iluminadores. Esto también es de iluminadores de Make a Revolution. Ok. Y acá tengo más paletas de e.l.f. Estas es de. De rubor, blush, de contorno, iluminadores. Ah, un recibo de Chimax. <ríe> Acá abajo está esta de LR Grow. Y esta de Ulsa. Ok. Este es un polvo que cuando empecé a maquillarme lo compré. Cocotan. Que pff, tan nuevo nunca lo he usado. Pero aquí lo tengo. Ok. Bueno, aquí en el cuarto cajón. Tenemos paletas que estas de Too Faced, Too Faced Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Urban Decay, estas es de Make Revolution, Make Revolution, Morphe, Morphe de los Marcos Melis, Make Revolution, estas es de Beauty Creation, estas son los que uso para las orillas de art, para las sombras. No te caigan. que tengo esta paletita que le puedes pegar aquí, que es de Morphy. Que le tengo ahí en las sombrías. Esa otra de Too Faced que está ahí. Aquí tengo esta otra verde. Ahí tengo de Milad. Tengo de Maybelline. Esta de Tarte que Tengo acá de esta. Well, esta otra. Aquí en ese cajón y en el último cajón aquí tenemos pestañas estas que son las city crow que siempre pongo que son las city crow que las compro como 40 minutos de aquí en un mall que está en el paso texas me quedan 40 minutos de aquí estas que son de lily lashes estas tres son de lily lashes esta y esa de lily lashes esta es de morphe Todas estas de aquí que brillan así holográfico son de Body Bee Lashes. Esas son las Sassy. Esta es la extra. In The Insta Instajo De Body Bee. Y luego estas es de Anastasia. La A So Hollywood. Estas es de Atar Beauty Creations. Y estas son de Lurella Cosmetics. Y luego acá tengo unas de Bile Bass. Bile Bass y Bile Bass. Y estas que son de Coco Lashes. Son estas de Coco Lashes. Estas es que me llevan en el Plexi Aquí tengo un pegamento de pestaña. Aquí tengo otras pestañas de Kiss. Bueno, este es mi pegamento de pestañas favorito. Se los recomiendo, es de la marca Kiss Aquí tengo estos otros contenedores Para guardar las pestañas Que tengo aquí pestañas Pestañas Que dejo ahí, ahí. Ok, pues por allá para atrás aquí hay más pestañas Pestañas, Todos estos también con pestañas, aquí también tengo pestañas Aquí más pestañas. Acá son las de las tachilaches. Bueno este es el cajón de las pestañas. Como pueden ver. Bueno y aquí ya por último. Está mi tapete aquí abajito. Donde está mi silla. Donde me siento. Y cuando no estoy sentada. Pues la tengo así hasta ahí adentro. Y pues bueno. esa es mi colección de maquillaje. Que pues espero les haya gustado. Y por favor me le dan su like. Like, like, like Y pues nos estamos mirando en otro video Bye